Y yeah, qué pasa chavales, estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Spectre Brian. Yo les traigo un nuevo vídeo de cómo en, eh, cómo hacer que te toquen gente, manca, gente noob o bots, como ustedes queráis llamarlo, en las partidas públicas de Fortnite, ¿vale? Este esta función solo funciona en solitario y es tan simple como desactivar una opción, ¿vale? Es verdad que tarda a lo mejor. Unos 30 segundos en buscar partida Incluso un minuto Pero ya está O sea No Merece la pena Creo yo Si querés hacer un récord de kills O algo Merece la pena Porque te encuentras A gente demasiado mala Mirad ahí Mirad ese Ese tenía Tenía un lag Tenía un lag Que casi me mata Porque yo me estaba cagando Por dentro totalmente Y casi me mata ¿Vale? Bueno Ahora les voy a enseñar Cómo se hace El truco y bueno, ya lo he dicho que es demasiado sencillo, tenéis que ir aquí abajo en ajustes, ¿vale? Y poner, y poner aquí, multiplataforma, tenéis que tenerlo desactivado, ¿vale? En desactivado, y a, veis abajo donde pone en solitario un triángulo donde dice grupo de jugadores limitados, tenéis que salir, os tiene que salir eso, ¿vale? Si no sale, volver a desactivarlo otra vez, así unas tres veces a lo mejor, porque se suele trabar el y no te deja poner la opción, pero es muy fácil, ¿vale? Una vez puesto el triángulo, le dais a buscar y ya está. Esperamos un poquito y ya estaríamos en partida, ¿vale? Y bueno, lo dicho, eh, me ha salido esta partida de aquí. Les dejaré unos clips de cómo me han salido las partidas. Bueno, solo he jugado dos partidas y veréis que me ha tocado gente muy mala. Es verdad que la cuenta esta... Eh, no es que tenga muchas victorias, pero no influye porque... Siempre que busco solitario normal Me toca mucha gente Mucho, mucho mejor Que la que me ha tocado en estas partidas, ¿vale? No siempre te va a tocar gente mala, obviamente Te va a tocar gente Mayor, Mala, pero puede que te toque De vez en cuando alguno bueno Es normal, el Fortnite no siempre te va a tocar Gente mala, es que si no, este truco sería De lo más chido del mundo Pero sí que te toca más gente mala ¿Por qué? Porque te toca gente De tu consola, ¿vale? Y es mucho más fácil ganar entonces les dejo una, unos clips aquí con música, ¿vale? Y espero que les guste el truco, espero que les haya funcionado Cualquier duda me lo dejáis por los comentarios Y suscribir, y suscribiros, chicos, porque me falta muy, muy poquito, tío Muy poquito para los 3.000 suscriptores y no llegamos, no llegamos a los 3.000 suscriptores Una vez dicho esto, ahora sí que sí, me despido y les dejo los clips Hasta la próxima, adiós does search but you stay lost we are we are reaching for the stars but we're Bueno, chavales, ya habéis visto que la gente no es totalmente mala, ¿vale? Hay algunos que sí saben jugar. Pero bueno, me ha tocado uno bueno ahí, no pude hacer nada. Así que, chicos, me despido con este clip y hasta la próxima, chavales. Adiós.